Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo ver cómo se vería nuestro blog de Blogger en otros dispositivos como puede ser un smartphone o una tablet. Vamos a ir a Diseño. Después vamos a ir a Tema. Vamos a ir al triángulo este de Personalizar. Iremos a Configuración para móviles. Tenemos que tener obviamente lo que es un tema de móvil, además es lo que más se recomienda para que se adapte a los demás dispositivos. Van a vista previa y ya tienen aquí la vista previa de, de su blog. Tenemos smartphone, tenemos para ver cómo se vería en la tablet, en ordenador, además podemos girar la pantalla, simplemente este botón es para recargar la página. Cuando hayan terminado le dan a cerrar, que está en la parte inferior derecha. Le dan a guardar, si quieren los cambios guardarlos. Eh, muchas gracias por la visita, chao, chao, buen día.